se encontraba bien de salud él sufría de hipertensión el del 2008 le dio un infarto muy severo donde lo pudo rebasar hasta el día de ayer el día de ayer él estaba bien salió a jugar para una gallera en el sector azul donde se emocionó tanto llevaba un gallo y ese gallo de ahí en adelante, de tanto que se emocionó, le previno el infarto. No tengo cómo describir a mi padre, el mejor del mundo, mi padre. Mi padre nunca nos dio que sentir, siempre estaba hombro con hombro cualquier problema. Mi padre nunca nos dio, no habló mal y si no hablaba mal siempre iba y se ofendía nuevamente, pero nunca nos dio que sentir.